¿Qué tal, amigos? Hoy me encuentro aquí en Huejutla Hidalgo Aquí en la Plaza del Reloj Aquí eh, frente a la iglesia Para ser exacto eh, Voy a hacer un pequeño recorrido sobre la plaza Para ver este, cómo están los adornos en esta Navidad O más bien en este Diciembre Que ya está a punto de finalizar el año Así es que acompáñenme el que ahí